se llevaron todos. ¿Dónde queda el negocio? En vista del Valle, Manhattan, en la calle principal, después de la suitidora Reyes y. Es la primera vez que ustedes resultan víctimas de robo. ¿Las han robado no, en otra casa? Me han robado ya cuatro veces. Sí. Pero siempre me habían robado no como ahora, pero ahora sí se llevaron todos. Ahí? ¿Cómo se Cinco años. ¿Han robado un poco? ¿Estás Uy. En ciento y pico, porque llevaron la música, se llevaron todos, hasta la licuadora. En los robos anteriores, ¿habían identificado a quienes le entraron? Uh -uh. Nunca hemos sabido nada, ni la policía me ha dado declaración, ni ha agarrado a nadie, ni mucho menos. Simplemente comentario de la gente, que fue a Fulano, que fue a Fulano, fue a Fulano, pero nunca. ¿En esta nada. ocasión tiene alguna idea de quién pudo ser? ¿Quiénes uh, pudieron ser? No, no tengo idea. Yoani Cordero, NTN.